Buenas noches, seguidores y seguidoras de APP. Estamos una vez más haciendo Instagram Live con J, Yo soy J, o algunos también me conocen como Joaquín Baridón. Vamos a hablar esta noche en Instagram Live con algo que ocurrió esta mañana en el Consejo Liberante. No tiene nada que ver con lo que les contábamos más temprano del caso positivo de una concejala que derivó en el cierre preventivo hasta el día viernes. De, perdón, Hasta el día del lunes del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, entre otras cosas, porque hay que hacer la desinfección correspondiente y además se va a tomar, por lo menos de uno de los bloques, preventivamente eh, el aislamiento de aquellos concejales y concejalas que estuvieron en la sesión del jueves pasado. Lo que vamos a hablar es de una reunión por Zoom que se hizo en el día de hoy con diferentes eh, actores sociales en la mayoría de los casos relacionados al derecho que tiene que ver con empezar a darle forma a una ordenanza de autocultivo, de cannabis medicinal en la ciudad de Bahía Blanca. Recordemos que en marzo nosotros hacíamos la cobertura sí, estoy casi seguro fue marzo, antes de toda la situación de la pandemia del caso de los concejales del partido de Thorkins que habían promulgado en su momento también una ordenanza similar en colaboración con diferentes entes eh, provinciales y nacionales para generar el autocultivo en esa localidad y además proporcionarle el aceite de cannabis a diferentes personas que lo necesitaban por diferentes afecciones. También eh, apoyado por el trabajo que realiza el doctor Nicolás de Víase aquí en la ciudad de Bahía Blanca que forma parte de Reprocan. Bueno, esa situación si ustedes no se acuerdan... Les cuento brevemente, estos dos concejales fueron detenidos y acusados de, entre otras cosas, narco-concejales. Eh, porque había así cantidad de plantas, entre otras cosas. Una la tenía una pareja de unos 70-80 años, que uno de ellos también fue demorado. Se lo contamos todo eso detalladamente. Los concejales estuvieron detenidos eh, dos días, si no me equivoco. Bueno, finalmente esa causa siguió curso, pero... Después tuvieron el apoyo político tanto del Intendente de Thornkins como del Consejo Deliberante para continuar con ese trabajo. Bueno, para evitar esas situaciones, a pesar de que en Bahía Blanca vemos en repetidas oportunidades eh, notas y noticias que cuentan de personas que tienen plantas en su casa y se les inicia una causa judicial por esa situación, sin mencionar aquellos casos de consumidores de cannabis con eh, muy ...poca cantidad estando circulando por la calle... ...que también son detenidos, demorados y se les inicia una causa... ...para eso obviamente debemos esperar un cambio en la política nacional... ...proyecto de la legalización y despenalización de la marihuana... ...que está en la Cámara Alta pero que no sabemos si se va a tratar este año... ...yo lo veo bastante difícil... ...con todo este preámbulo que les quiero decir... ...que vamos a hablar con Andrés Bacigalupo... ...ahora lo dije bien, es abogado penal y además penalista y además eh, es quien coordina en el área mmm, de este tema justamente política de drogas eh, en la provincia de Entre Ríos esta situación y que además estuvo reunido con concejales y concejalas de la ciudad de Bahía Blanca entre otros también gente de la Defensoría, de Reprocan y de otras entidades con concejales de nuestra ciudad para empezar a darle forma a este tema. Lo vamos a invitar eh, Andrés a que se sume a esta charla, lo voy a buscar aquí, eh, para que nos cuente básicamente de qué se habló hoy, cuál es la idea con el proyecto en la ciudad de Bahía Blanca y hacia dónde va teniendo en cuenta este antecedente que yo les contaba hace un ratito. No lo encuentro Andrés. Bueno, el otro día nos pasó más o menos lo mismo, nos pasó con Mati, eh, que formamos parte de APP y a veces pasa esto que no encontramos a nuestros entrevistados no lo vi sumarse a Andrés sí la había a Fabiana Banini, eh, sí, Banini eh, que eh, forma parte de la Defensoría también estuvo en esta reunión al igual que Martín Deitch en su momento me acuerdo cuando fue el caso de los concejales hicimos algunas notas al respecto con ellos sobre esa situación eh, sí, ahí la veo a Fabiana Vanini conectada también No la vamos a molestar esta noche a ella Vamos a intentar hablar con Andrés le voy, Si me esperan un segundito le voy a avisar a Andrés Que ya estamos transmitiendo, le habíamos avisado hace un ratito Pero esto ustedes saben, a veces puede pasar Yo ya estoy, yo ya vengo Ahí ya volví, fue un segundo nada más eh, Bueno, hay gente de Reprocan que también se ha sumado a, a la transmisión lo publicábamos hace un ratito para contarles de este tema que vamos a estar hablando hoy. Ah, hay gente de Defensa Civil también sumada. Claudio Sidinger le mandamos un saludo. Veíamos a algunos colegas que también se habían sumado. Vamos a esperar un minutito más que seguro. Ahí está. Ya está Andrés. A ver. Ahora sí. Sumo Andrés. Lo que no me salía es del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Eh, bueno. Ahí Andrés también forma parte. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, nos mandan? Saludo todavía. A Muy bien. Me voy a buscar los auriculares mejor. Dale, buenísimo. Ahora Andrés va a volver con los auriculares. Eh, recordemos, es eh, abogado penalista de la Asociación de Penal. Ordina el área de política de drogas y estuvo conversando con eh, concejales y concejalas de la ciudad de Bahía Blanca para empezar a darle forma a esta ordenanza, teniendo en cuenta este antecedente que yo les contaba hace un ratito, él estaba en este río, si no me equivoco, donde también se ha llevado adelante, o se está intentando llevar adelante, una ordenanza similar. Eh, en Bahía Blanca, no digo llamativamente, pero sí en su momento, cuando se empezó a dar tratamiento a este tema, eh, llamó la atención que por orden del Ejecutivo, una de las primeras personas consultadas eh, desde el área judicial fue el fiscal Mauricio Ancero. No hay nada, obviamente, en contra que nosotros podamos plantear acerca de la función que desempeña el fiscal, porque de hecho hay leyes que lo amparan para realizar los allanamientos o las detenciones que realiza, pero sí se lo ha consultado muchas veces para evitar este tipo de detenciones que nosotros o investigaciones que nosotros contábamos antes de gente que tuviera una planta o tuviera un porro mientras circulaba por la calle, si bien la cuestión medicinal con la cuestión recreativa son dos temas diferentes. Andrés, ahora sí, te agradecemos nuevamente por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, Joaquín, eh, bueno, aprovecho para saludar nuevamente y lo vamos a hacerlo sin, sin si me escuchan bien. Si, si se escuchan sí, te escuchamos bien. bárbaro. Ah, perfecto, lo hacemos entonces sin, sin audio porque es muy complicado instalarlo y con el, con el sostenedor, ¿no es cierto? Así que bueno, <risa> arrancamos directamente así. Eh, Andrés, ¿qué conversaron hoy, eh, qué pudiste ver y escuchar en esta reunión en Zoom que mantuvieron con concejales de, de la ciudad de Bahía Blanca y con gente también de la justicia? Bueno, sí, eh, fui invitado hoy por la defensora oficial Fabiana Banini Estuvimos conversando, estuvimos, eh, también estuvo presente eh, compañeros de la, de la agrupación Reset que han trabajado muchísimo en, en, en la ordenanza de Bahía Blanca eh, eh, tuvimos también la presencia del legislador porteño Leandro Halperin, quien hizo sus aportes, también estuvieron presentes bueno, defensoras oficiales y miembros del, del Consejo Deliberante eh, cada uno dio su óptica eh, yo de la Asociación Pensamiento Penal eh, a, hace muy poco y sigo viviendo la experiencia de que fui eh, invitado en la provincia de Entre Ríos por, la, por, la, por dos legisladores para la redacción de un proyecto de ley de provincial, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que contemple el acceso para el, el, el, el autocultivo de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativo del dolor. Entonces yo les, les arribé el proyecto que finalizamos y ya está presentado en diputados, lo está tratando la, la comisión de salud, se, lo, se los arribé para que ellos los tengan como material de estudio en lo que pueda ayudar. Eh, Le comentamos experiencia, estuvimos hablando de las de las ordenanzas que se vienen municipales que se vienen dictando a lo largo y ancho de todo el país, hablamos mucho del caso de San Antonio Oeste, eh, y nos detuvimos en el caso de San Antonio Este también, porque lo llamativo es que, bueno, yo en Entre Ríos estoy contando con la ventaja de regu regular el, el autocultivo y la distribución de cannabis con fines medicinales, pero a nivel... Eh, provincial, ¿no es cierto?, que es más amplia. Uh -huh. que una Y Bahía Blanca eh, está intentando conseguir una, la sanción de una ordenanza municipal, ¿no es cierto?, de ahí, de ahí aquí hay unas diferencias, ¿no es cierto? Nosotros en Entre Ríos, por ejemplo, la, al, a la cuestión de los municipios la, la, la, la trabajamos con esta ley, como se podría decir, como de arriba para abajo, es decir, nosotros en la ley provincial... Claro, vos, se podría hacer un se podría hacer un proyecto de adhesión a la ley provincial. Exactamente, nosotros en la ley de Acá de directamente autorizamos a los, a los municipios y a las comunas para, para el, el, el cultivo y la, y la producción de cannabis medicinal, ¿no es cierto? Entonces, eh, si mm. ningún municipio va a tener ningún obstáculo. Y en, en cambio, lo que sucedió en, en, en, en la provincia de Buenos Aires es que si viene un proyecto de ley presentado... Eh, bueno, el mismo no todavía no tiene vigencia y y, y bueno la, la, la comunidad vecinal de la comuna eh, acude lógicamente a los a, a los gobernantes que tiene más cerca y los gobernantes que tienen más cerca para, para brindarle una unas soluciones y el consejo deliberante del municipio no es cierto en la provincia de buenos aires hay varios municipios ya que han, han, han hecho este avance por mencionarles Hurlingham, San Vicente, eh, La Madrid, eh, sin embargo sí, en, la, en La Madrid que tienen una producción municipal también. Sí, yo eh, es más, yo con el tema de la Madrid estuve hablando con, con, con un activista que se llama Alejandro, Alejandro Arbeo de, de, de Cannabis La Madrid, bueno y él a, a, hasta hace un mes atrás me había, me había eh, comentado de que no, todavía no estaban efectivamente cultivando a la Madrid. Ojo que puedo llegar a estar un poco desactualizado en la noticia, ojo, pero bueno eh, lo que sí sé certeramente es que dentro de todos esos proyectos quedaron más que nada como la buena intención era de, la, de su sanción ¿no es cierto? Pero no efectivamente uh -huh. llegaron al punto de que llegó San Antonio Este con efectivamente el otorgamiento de los permisos a a a, a, a, a, a a los ciudadanos del, del, del municipio que acreditaran con, con, con la recomendación médica pertinente la necesidad del tratamiento y en consecuencia inscribirse en un registro municipal y comenzar su propio autocultivo. Eh, en ese caso, eh, Andrés, ¿cómo ha sido la experiencia en San Antonio? este eh, ¿La municipalidad es quien rige el otorgamiento de estos... Eh, de estas habilitaciones de estos permisos, después cómo continúa, porque también sabemos que hay mucha gente que cultiva medicinalmente que cultiva para fines medicinales pero que también en algunos casos digo sin, sin la anuencia de una norma como esta, son víctimas de la persecución judicial o hasta en algunos casos también del robo de los famosos y nunca Cobollero. bien ponderados, cogolleros veo que en todas las provincias se denominan igual <risa> sí, sí, claro Vamos a decir cogolleres, porque también es un prejuicio de que todos los cogolleros son claro. ¿no? Eh, claro, verdad, sí, sí, sí. Mirá, es, mirá yo, yo soy abogado, ¿no? Y, y te digo verdaderamente la cuestión del, del cannabis y su regulación con el tema del, del robo de las plantas es, es para, para, verdaderamente, desde el punto de vista del, del mundo jurídico, es para, para escribir mínimamente un artículo, ¿no es cierto? Porque... Eh, si a mí me roban las plantas en un municipio en el que a mí no se me ha autorizado eh, dicha plantación, eh, yo no puedo acudir a la policía para que me, para que inicie la búsqueda, digamos, y recupero esas plantas, ¿no es cierto? En cambio, eh, y bueno, y sucedió porque yo, yo la conozco mucho, María Eugenia Sar, que es la, la, la famosa abuela de, de Joaquín, un chico con que sufre, ahora mucho menos, ¿no? síndrome de Tourette, que ella fue más que nada la impulsora de la, de la ordenanza de San Antonio Oeste, ¿no es cierto?, es una activista muy muy reconocida, eh, y ella nos comentó que luego de, de, de, de, la, de la sanción de, de la ordenanza había habido robos de planta, y me acuerdo que todo eso llevó una larga discusión ahí en el pensamiento penal, toda la tarde estuvimos hablando de que ella eh, efectivamente ella hizo la denuncia y la policía se, se puso a disposición del recupero. Creo que no la llegaron a recuperar, ¿no es cierto? Pero... No, bueno, pero pero le saca esta cuestión también, Andrés, de marginalidad, aquella persona que está habilitada por un municipio, y, y conoces me imagino, casos, eh, obviamente estamos hablando de la cuestión medicinal, después, si tenés un ratito, vamos a hablar un segundito de la cuestión recreativa, pero de mucha sí. gente que le dedica mucho tiempo y mucho dinero, ya sea por la cuestión medicinal y que es una mejora para su salud y mira, no si me robaron, ¿qué te robaron? Y, y en muchos municipios, imagino, no puedes decir, me robaron las plantas. Claro, claro, sí, bueno, eso solamente es decir, es, es, ese auxilio estatal de acudir a la policía para el recupero de las plantas, actualmente solo se podría hacer eh, eh, en un municipio, en una provincia, por delegación mm. de la, de, del, del gobierno provincial, eh, de la ley provincial más que nada. Eh, o en una Argentina próxima en la que el gobierno nacional anunció una amplia reglamentación del autocultivo y, y ampliación de las patologías es decir, eh, como se anunció el, anunció el Ministerio de Salud en, en julio pasado e invitó a las organizaciones para que hagan propuestas para, para mejorar la reglamentación de la ley nacional 27.350 eh, una vez contado con ese permiso, sí, yo podría acudir a la porque ahí el, el, el medicamento, la medicina, digamos, como denominado el fito preparado, con la autorización, sí ingresa lo que vendría a ser mi patrimonio en sentido amplio, ¿no es cierto? Sería el mismo caso que acá entren y a mí, bueno, mira yo acá en el, tengo un cajón acá en la cocina que le llamo la farmacia, que tengo ibuprofeno, no encuentran nada por robar y me llevan eso. Eh, yo tengo todo el derecho del mundo, digamos, que la policía a que la autoridad policial o judicial eh, inste los medios para recuperarme mis bienes, ¿no es cierto? Es decir, pero en caso sí. de que esa autorización no se cuenta, bueno todavía estamos en esa en esa zona eh, gris, digamos, en la que bueno es una, es una es una situación bastante desagradable el, el, el, el, eso se rige digamos el, el, el cultivo de, de cannabis porque vamos a decir que consumo personal dejemos de lado lo que se llama medicinal sino que vamos a decir que el consumo personal que lo puede llegar a, a abarcar al, al, al fin medicinal o terapéutico se encuentra en cierto sentido vamos a decir protegido o por decir despenalizado judicialmente por un fallo de la Corte Suprema del año 2009 que se llama el fallo Riola en la que la Corte Suprema dicta la inconstitucionalidad del delito que castiga la tenencia para consumo personal, digamos, ¿cierto? Pero bueno, ahí lo que el Estado me está diciendo, bueno, si usted lo descubrimos teniendo droga para consumo personal, en todo caso usted no será penado, digamos, ¿no es ¿cierto? Pero, pero el fallo de Riola también, como, como a mí me gusta decir... Eh, dejó algunas lagunas, dejó, como en una de esas lagunas es el delito del, del artículo 5 infine, que es delito de siempre cultivo. La Corte Suprema, o cualquier otro estudioso de derecho me puede decir, mire, la, la verdad es que la Corte Suprema no tenía otra alternativa de dejar afuera de su fallo el autocultivo, porque tenía que decidir sobre un caso de tenencia, digamos, ¿no es cierto?, es decir, no podía salirse del tema decidendum se llama, es de decir, de lo que se le planteó. Se le planteó que unos chicos tenían en su poder porlos, eso se llama tenencia para consumo personal, que es un delito distinto al del autocultivo, y bueno, y la Corte Suprema, eh, si bien implementó una suerte de, de, de, de ambición, de política pública, sanitaria, y, de, y, de, y, y que el destino del... del de los recursos del Estado sea para combatir el verdadero narcotráfico y dejar hostigar a los, a los usuarios no, no, no se refirió la, la, al cultivo para consumo personal, ¿no? Entonces ahí estamos como una suerte de laguna vamos a decir, bastante como tonta que ha sido interpretada después del fallo de Riola por las fuerzas de, la, la fuerza de seguridad por lo, también por los tribunales fue esa laguna fue interpretada de la peor manera es decir a uh -huh. no se refiere el delito de autocultivo. Entonces, también en el delito de cultivo, eh, la ley de droga nacional eh, tiene un juego de interpretación que con respecto por lo menos al cannabis se torna bastante maquiavélico porque el artículo 5 inciso A castiga con prisión de 4 o 15 años de prisión a quien cultivo siempre... Eh, plantas para producir estupefacientes, no es que la ley de drogas se refiere, claro. se refiere a la cannabis, ¿no? Eh, y son penas uh -huh. altísimas, penas muy, pero muy, muy altas, es decir... Eh, sí, claro. el, otro, el otro día yo ejemplificaba... Con y y ahí gran... Andrés, Andrés por, los, por ejemplo, en ese caso la, la instrucción fiscal tiene que determinar si era para la venta o solamente el, el cultivo eh, de la planta, digo, si... Si te agarran una situación similar a esa, ya sea para uso recreativo o para fines medicinales, ¿te cabe la pena de 4.15? Mira, lo que pasa es que en el año 95, ese es el artículo 5 que está intacto y vigente del año 89, ¿no? Pero en el año 95 eh, se hace una reforma a la ley de drogas y se incorpora el artículo 5 infine que que establece que cuando la siembra y cultivo sea inequí inequívocamente destinada para el consumo personal, la pena va a ser de un mes a dos años de prisión. Es decir, lo equipara a, al delito de tenencia para consumo personal, un mes a dos años de prisión. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, y todo surge por la arbitrariedad de quien interpreta cuándo es para consumo personal, ¿Y cuándo no? Uh -huh. el, el artículo 5 de. Yo no quiero decir siembra agravada porque también existe encima el delito de siembra cometida por agravante, que esa vendría a ser la siembra agravada, y tiene pena de 6 a 20 años de prisión. Ese es el caso, por ejemplo, en que yo me pongo de acuerdo con dos o más personas, es decir, más de tres personas, para sembrar y cultivar organizadamente entre tres, digamos, ¿no es cierto? Ahí, el, el... Cosa que hoy, hoy por ejemplo, Andrés, en diferentes organizaciones del país, insisto, estamos hablando con fines medicinales, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Digo, Muestra también el desfasaje entre lo que ocurre en la vida real de los ciudadanos y ciudadanas mm. y lo que para el Estado es la norma. Sí, yo recuerdo yo este año hice una, una columna de opinión, más, era, más que nada un artículo, era que, que yo trabajo con la revista Mate, eh, en la que yo hablaba de la comparación de las penas eh, vinculadas, por ejemplo, a la aplicación de la ley de droga a, aplicada al, al, al mundo y a la actividad canábica, y en comparación con otros delitos del Código Penal. Y bueno, y resultaba que, por ejemplo, el caso este que yo te digo, de siembra de dos o tres cultivadores que se organizan, que tiene pena de 6 a 20 años de prisión, imagínate que el, mira, el delito de asociación ilícita agravada, te lo, te lo ejemplifico así. Yo con 10 personas que tenemos eh, armas eh, y explosivos, eh, y además, y además tenemos en mira eh, un ataque al orden constitucional o a la institución de la República. Bueno, ese delito, asociación ilícita agravada, tiene pen penas de 5 a 20 años de prisión. Y el delito de los cultivadores agravados tiene pena de 6 a 20 años de prisión. Así que si vos no encontrás, Ajá. digamos, un desfasaje en eso, ¿viste? Verdaderamente... Mira, también hay que tener en cuenta algo, es decir, eh, yo también siempre termino haciendo un, co un corolario cuando hablamos del tema, y esto también se refleja, digamos, a nivel mundial hoy en día, y recomendaciones que se le han hecho a la Organización Mundial de la Salud, es que el cannabis está, está mal colocado en esa lista de sustancias ilegales, ¿no es cierto? Es decir, y muchísimo sí, sí. más en la lista 4 que a nivel internacional. Eh, eh, Supra Alman, es un hermoso libro ese. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, like. te, decía, te decía que, ¿cómo es? Eh, eso por un lado, digamos, el, el, el, la lista 4 la, son las sustancias de, de escaso o nulo valor terapéutico. Y, y actualmente el, el cannabis en, en la lista de la Organización Mundial de la Salud. ¿Está en, en, en, en esa graduación lista? De sí, pero en, el año pasado la Organización Mundial de la Salud y todo, todos los estados firmantes y que están dentro de la Organización Mundial de la Salud que la bajen de categoría y no muchos estados lo hicieron. Es claro, ahí, lo, lo que pasa es que en realidad la OMS la OMS es un órgano de la, de la ONU, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. eh, la OMS le puede recomendar a la ONU Claro, no es vinculante. Es, es, es, es claro, es decir, pero bueno, es decir, la ONU, la Asamblea General, digamos, de, de la ONU, eh, que, en realidad es decirle como a todo el conglomerado de países de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Por lo menos los más, los más importantes que, que se aunan ahí en, la, en esa en esa organización internacional, decirle que, que retiren el cannabis a lista para, bueno, para... para Primero y principal para para detener toda la locura prohibicionista y lo que trae, digamos, el, el, con, con el nombre de la guerra contra las drogas y acá en guerra contra la droga del cannabis. Y por otro lado, para que a, a nivel mundial y científico se pueda avanzar y salir de este oscurantismo científico y medicinal que sufrió la marihuana en el siglo XX. Es decir, vos imaginate que cuando... cuando la, la el, el, la marihuana al ser una sustancia ilegal y prohibida durante décadas, durante muchas décadas, sí. se interrumpió su investigación. Eh, ¿Cómo será que Rafael Mejulán, Rafael Mejulán, quien fue un, el médico israelí que descubrió el, cómo funciona el sistema endocannabinoide, eh, tuvo que hacer su estu, estudio con, con, con Ashish, que era secuestrado de comisarías del Líbano? Claro. Bueno, está también los ejemplos, eh, en Perú creo que era un médico, un médico europeo, en Perú también a mediados del siglo, principio del siglo XX, con estudios sobre cannabis medicinal hasta que llegó el famoso estudio de los monos y la DEA provisionista en los Estados Unidos con el informe que destruía las las células neuronales la única pena es que te dijeron que eran monos no eran adultos Se quedaron sí, sí, de aclarar sí, esa sí, parte sí. sí también Estados Unidos también lo hizo con, con, con estudios similares mm -hmm. con, con el comportamiento de los perros tengo entendido sí sí sí hay un hay varios documentales muy interesantes que explican bien la prohibición para los que no tienen el tiempo de leerse un libro como el que mostraste no un libro que, también el mm -hmm. libro que mostraste es bastante corto y es muy recomendable sí lectura es muy recomendable, en toda esta ola verde que se viene, estudiar tanto, digamos, como la, la parte científica y médica, como también e, e, e, estu, estudiar la historia de la prohibición. Es decir, yo, verdaderamente, yo empecé el, el estudio de la, de la prohibición del cannabis, te diría, no más de tres años. ¿no? Es decir, porque nosotros, imagínate que a, lo, a, a los abogados, o sea, al día de hoy le pasa como a los médicos que el, el, el... son fumones, abogados sí, fumones sí pero eh, te digo que en la facultad no se enseña no se enseña y, claro. y el abogado que sale de la facultad vos le preguntar al cannabis y te dice no sé una droga de, de la ley de estupefaciente y nada más o sea sale no no, no los profesionales del derecho no salen formados digamos en materia de de política, de droga, de prohibición, de todo eso, ¿no es cierto? Y lo mismo pa pa pasaba, y sigue pasando, en materia de, de ciencias de, de naturales, de la salud, ¿no es cierto? Recién ahora están empezando la, las cátedras y posgrado, ¿viste? Que, que tratan... Eh, enseñar ¿Y la a Universidad de... Nacional del Sur está, por ejemplo? Bueno, la Universidad Nacional del Sur ha, ha tenido mucha incidencia, digamos, en, en conjunto con la, con la Asociación Civil cultivo mi medicina de allá de Bahía Blanca, que bueno, yo de los proyectos de ordenanza que, que tuve la oportunidad de estudiar para, para, para el municipio de ustedes, bueno, el, el, el, el, el, el proyecto de ordenanza de la, de la Asociación Civil Cultivo mi Medicina lo, me, me pareció como el más solvente, digamos, el más, uh -huh. el más, ¿no es cierto?, el más atinado, el más completo, el más fundamentado. ¿no cierto pero más que nada es decir más allá de su funda los fundamentos del proyecto y su estructura es que permite el, el, el, el autocultivo con fines terapéuticos es decir yo lo, otro otro proyecto que yo vi oficial eh, no lo no, no, no prevé el autocultivo con, con fines medicinales digamos. entonces eh, por pues eso no, no no es para faltar respeto a lo, lo, lo a los concejales, ni nada por el estilo, pero es mi opinión de que no tiene mucho sentido dictar una ordenanza eh, de este estilo sin permitir el... el de, por más eh, requisitos que se exijan, como la recomendación médica, como la ingresión de un registro, incluso el, el proyecto que yo le comento de Cultivo Mi Medicina, también establece como requisito que, que la, el, el producido de la cosecha, vamos a decir, el aceite, eh, sea sea testeado por universidades públicas o el CONICET. Bueno, por ejemplo, nosotros en la ley provincial, a ese requisito no lo tenemos, porque nosotros en el, en el, en el proyecto de ley, eh, y esto incluso por mandato de los legisladores que, no, que nos encomendaron la tarea de la redacción, establecemos en un artículo específico y como una norma, un espíritu interpretador de toda la ley, lo que se llama el principio de accesibilidad. Y ese principio de accesibilidad significa, en, en, a boca de jarro, como te lo digo, es que el Estado ponga la menor cantidad de burocracia posible en lo que se llama el claro, acceso no. al cannabis, ¿no es cierto? Porque hay que partir de qué? Eh, es decir, el acceso al cannabis con fines medicinales es el, la puesta en práctica o el ejercicio del derecho humano fundamental de la salud. ¿Cierto? Es decir... Eh, Andrés... Mi derecho. ajá sí. uh -huh. No, te decía, tenía alguna, algunas consultas acá de unos colegas y también es lo que... Porque hay colegas que se han sumado a la transmisión de Bahía Blanca eh, entre, entre algunas cosas que mencionaba yo en el preámbulo de la nota tenía que ver con esto los, los chicos, los concejales de, de Torkins que lo, la situación que sufrieron al principio de año de, de narco-concejales y, y toda Hola, esta cuestión una de las primeras co personas consultadas digo, no tenemos ninguna cuestión... Eh, política ni, ni, ni, Ajá, ni mediática de medio propiamente dicho contra el trabajo de desarrollo del fiscal, pero una de las primeras personas consultadas en el municipio de Bahía Blanca para esta norma que vos hablaste hoy fue ese fiscal y bueno justamente una colega nos consultaba eh, en base a lo que pudiste conversar con los concejales ¿de qué manera más o menos avisorás que se puede llegar a plantear la norma? ¿registro desde el Estado, de usuarios de cultivadores? Sí bueno, mirá, eh, yo ahí te tengo que, eh, bueno, primero, eh, yo no, no llegué a finalizar porque yo también tenía otra reunión acá con, con, con los, los diputados eh, relacionados a, a observaciones que nos están haciendo las farmacéuticas, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo no llegué al final de la reunión, pero si habrá durado tres horas, yo capaz que estuve dos horas y hasta el momento que yo lo vi. Eran exposiciones de nosotros y, y bueno, y, y veía como, al menos como lenguaje corporal, veía veía como aceptación y todo, digamos, gestos de, de aceptación, digamos, y agrado. Eh, no llegué yo al final del Zoom porque, te digo, yo tenía que entrar en otra en otro Zoom acá por, lo, por el tema de la ley. Pero lo que propusimos, por lo menos la, la, las personas que fueron entrevistadas hoy, las organizaciones tanto tanto Pensamiento Penal como Reset como, como el, el legislador Leandro Halperin propusieron de que la, de que la reglamentación previa el autocultivo, digamos, ¿no es cierto? Y también, bueno, es decir, la, la provisión de, de cannabis para las personas que no puedan cultivar tranquilamente las la puede hacer el Estado. El, el proyecto de ordenanza que, que yo veía de la Asociación Civil Cultivo Mi, Mi Medicina prevé de que el, el, el, el, el Estado, en convenio con, con el CONICET y con el INTA, el, el Estado me refiero al municipio, ¿no es cierto?, eh, prevea, digamos, la, la posibilidad de producción a nivel municipal para, para satisfacer estos fines, ¿no es cierto?, Uh -huh. eh, Andrés, habíamos pautado media hora, ya te robamos 10 minutos más, porque estás con un laburo de por medio eh, hay mucha gente que se ha ido sumando y, y comentando también, gente conocida, y me pasa algo muy loco con este tipo de conversaciones que, que planteamos muchas veces sobre estos temas que hay mucha gente que tal vez de manera pública no, no hace ninguna expresión, pero vemos que en todas las cosas que vos decís hay un dedito arriba, ah, sí, sí, sí. y y, y muestra un poco esto que planteaste vos también, hasta qué punto va a llegar el oscurantismo con el concepto del de cannabis medicinal y el uso eh, recreativo también. Nosotros tenemos una particularidad, como está la, la, la cuestión judicial en la ciudad de Bahía Blanca de, de estos casos, uh -huh. eh, obviamente porque hay una norma que le indica a los fiscales que pueden ir contra, contra las personas que cultivan, eh, ya sea medicinal o recreativo, también tenemos personas y gente muy copada, como por ejemplo el doctor Hugo Kern, que está en el área de salud mental del municipio de Bahía Blanca, que habla también sobre eh, el desmitificar el uso de drogas y dejar de penalizar, porque evidentemente penalizar, castigar y judicializar a las personas no ha sido una buena receta en, en todo lo que fue el siglo XX ni, ni en lo que está haciendo el siglo XXI también. Sí, en realidad en, en el siglo XX era la receta eh, clave para, para el modelo de Estado, ¿cómo te puedo decir?, patriarcal, conservador y servicial a los intereses de los, de los poderes hegemónicos, que, como por ejemplo fue la Argentina en, en, en época de la dictadura, o, o bueno, también yo voy a decir, a ver, el el, el, el, el, el capitalismo también influyó mucho en la prohibición no ¿cierto? Sí. Y, y también los grandes negociados, y por eso, por eso es que yo siempre eh, invito y aliento a que, a que estudien, y, o, por lo menos con, con, con documentales que son muy interesantes, ¿no? Hay, hay, ya Netflix está lleno de documentales, eh, uh -huh. pero con todos los negociados detrás, bueno, primero y principal en, en materia de cannabis, Estados Unidos fue el, el principal protagonista de la prohibición, ¿no es cierto?, Sí, toda su ley de drogas es muy punitivista con la salvedad de que toda la droga le entra desde afuera. Entonces, es como es como muy raro, ¿viste? Ponen toda la norma hacia afuera, que es la bajada que vos planteas del capitalismo, que toman otros países para después hacerlo su norma también, y ellos salen a cazar cada 10, 20 años a las personas que hacen el ingreso de la droga que supuestamente ellos no producen en su país. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos, por ejemplo, con fines de estratégicos y políticos de, de, de expansión, eh, vamos a decir, entre comillas, colonialista eh, o política, eh, la, la ley de drogas en general, no del cannabis, también del cannabis, la, pero el, el, la prohibición de la droga es una herramienta clave para tener presencia en los países más chicos, digamos, ¿cierto? Y, y más que nada... Con, con el victimismo de que ingresa la droga a su país y, y, y la doctrina de la seguridad nacional, eh, ellos se legitiman y se victimizan e invaden, con el ejemplo de, Colonia, de Colombia, de Perú, eh, México, eh, invaden porque tienen esa herramienta, digamos, legal que dice: Usted, como me está causando un daño y me está metiendo droga, yo te lo voy a intervenir. ¿No es cierto? Y también es un método de control social eh, sobre los restantes países, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, ¿vos sabías que Estados Unidos eh, a determinado a, ordenaba determinados índices de secuestro y detención y de causas eh, de narcotráfico a los países que si no llegaban a ese estándar anual eh, se privaban de créditos internacionales y cuestiones por el estilo, digamos, ¿viste? Entonces, también, hasta, eh, era como si un monstruo más grande le obligaba a los monstruos más chicos a, a salir a cazar consumidores, ¿no es cierto? Es decir, eh, es muy interesante toda la, la historia política de la prohibición, ¿viste? Eh, eh, y es tan lúgubre que yo te diría que, que hasta el día de hoy hay muchísimas cuestiones de que no, no, no, quizás nunca pueden llegar a salir a la luz, como por ejemplo si, si verdaderamente fue un lobby de la, de la industria algodonera que quería com competir contra el cáñamo, de la farmacéutica, que, que sabían que tenían en su mano una herramienta medicinal valiosísima y la, y les convenía tenerla prohibida. Eh, yo me inclino por, por, por, por un cúmulo de factores, ¿no es cierto?, del prohibicionismo, pero sí... Sí, la posibilidad de tener una herramienta para gobernar y controlar a los más chicos es una, es, es, yo te diría hoy en día, es prácticamente indiscutible, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. Andrés, te agradecemos por tu tiempo, ojalá, y quiero que nos des eh, tu opinión brevemente, unos minutos más, nada más. Eh, ¿crees que se está dando un paso interesante en Bahía Blanca o por lo menos haberlos invitado a ustedes a conversar y a que empiecen a, a tener los primeros lineamientos sobre una ordenanza del uso de cannabis medicinal en Bahía Blanca? Por supuesto que se está dando un gran paso en Bahía Blanca y como yo les dije, mira, yo les dije algo eh, pueden dictar la ordenanza y puede llegar a haber alguna observación puede llegar a ver alguna observación por algún sector que le quiera plantear una inconstitucionalidad porque, por entender que, el, que los municipios no tienen competencia para el estilo. En, en San Antonio este no sucedió, por ejemplo, y, y están viviendo tranquilos, ¿no es cierto? Pero yo, lo que yo les dije de mi punto de vista, de punto de vista de la asociación, es que como gobernantes, eh, la mejor respuesta ante esta demanda social de la ciudadanía de Bahía Blanca eh, es dictar la ordenanza y animarse, y, y bueno, en todo caso, perder la batalla, pero haberla dado. Yo, le, la, le, le, yo justo justo estoy mirando en la tele la serie Juego de Trono, por decirte, ¿no es cierto? Y yo le decía que con un paralelismo con, con, con el Estado moderno y todo, que nosotros nos, nos mofamos, ¿no es cierto?, de, de tener... Eh, de haber derrotado a la monarquía, ¿viste? De, de tener estados democráticos, ahora republicanos, pero yo le decía que incluso en la Edad Media el, el rey era el primero que estaba en la línea de batalla y moría en una batalla sangrienta por su reinado y por su pueblo si era necesario. ¿No es cierto? Eh, y lo que yo le decía eso es decir que como gobernante esa, esa confianza que, que, que, que, que el pueblo y la ciudadanía le dio para que los representen, lo, lo hagan así de manera... Eh, con, con probidad y con valentía de que es preferible darle a la batalla que no haberla dado Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, seguramente te volvamos a consultar eh, para, para hablar de estos temas, sos muy claro y la verdad nos pone, por lo menos a mí lo particular, muy contento de que hayas podido tener un abordaje, una charla con, con concejales y concejalas locales para hablar de estos temas, suerte y ojalá llegues con el trabajo que tenés entregar a las 12 Sí, sí, sí, ya me falta la bibliografía nomás. Dale. <risa> Andrés, gracias, gracias. gracias. que descanse. Saludos. Hasta luego. Saludos. Andrés Pasigalupo es eh, abogado, penalista, forma parte de la Asociación Pensamiento Penal, eh, y estuvo conversando con los 24 concejales de la ciudad de Bahía Blanca para empezar a darle forma a una ley de autocultivo, de cannabis medicinal en nuestra ciudad, que sabemos tiene una alta demanda y una gran cantidad de personas que confían en profesionales médicos y de la salud eh, para este tipo de tratamientos y la verdad, hoy, por más de que la ley provincial y nacional les diga que están cometiendo un delito, necesitan que políticamente haya, como dijo Andrés, un salto de fe al vacío, si quieren ponerlo de alguna manera, para que haya una norma municipal que les diga, sí, ustedes pueden hacerlo, va a haber un registro, no van a ser perseguidos, van a poder tener su propia medicina, van a estar controlados por entes eh, provinciales o nacionales en, en el consumo de ese producto, insistimos que es medicinal. Mi nombre es Joaquín Validón, esto es Instagram, Instagram Live, con J. hay un montón de comentarios, voy a leer solamente algunos, no sé, hay alguien que se quiere sumar ahí, no, coaching y meditación no nos vamos a sumar a nadie ahora después de, de esta nota. Eh, bueno, Guido, que habla un poco de esta situación que contaba eh, Andrés, de, del tema de cómo Estados Unidos dio forma a la ley de drogas y dice, bueno, esto pasó en Colombia. Eh, Iván Gray-Grow, dice, ese es mi abogado, Eugenio Andrés, eso es el mejor. y eh, Alerbon, eh, una sustancia que la consume más del 50% de la población no puede ser prohibida. Eh, so, Cecito cito, dice, la droga se mueve en las más altas esferas, las de diseño sobre todo, después hay un montón de pulgares arriba, Virginia Pascual, que hizo una pregunta, la, la explicamos, eh, Ignacio tiene que salir, dependencia del autocultivo ya, algunos de, de los comentarios que vemos que, que se fueron haciendo a lo largo de esta charla que manteníamos con Andrés Basigalupo, que estuvo conversando, insistimos, con... Eh, concejales de la ciudad de Bahía Blanca sobre este tema. La nota va a quedar colgada en el feed de Instagram de APP. Seguramente vamos a hacer algunos recortes para Twitter. En Facebook esto estuvo saliendo en vivo, eh, transmitido en la transmisión en paralelo. Y yo ya me tomé mi copa de la noche, que es amargo obrero, con un poquito de jugo de pomelo. Y ahora quiero comer e irme a dormir. Esto es Instagram Live con J. Esto es APP Periodismo Móvil, una inmensa cantidad de gracias a toda la gente que nos sigue. Hoy superamos los 16.000 seguidores en Instagram, tenemos otros tantos casi multiplicados por dos eh, en Facebook y otros tantos y tantas también en Twitter. Que descansen, que tengan buenas noches, recuerden usar barbijo, lavarse las manos, distanciamiento social. Lo más difícil, intenten no juntarse con mucha gente, sabemos que el aislamiento es complejo principalmente para acá y también por lo físico, pero estamos atravesando momentos difíciles, ahí hablando. No nos molesto más. Que descansen, coman y hasta mañana.